y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido ellos reunidos con los ancianos llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma encargándoles de decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros dormíais y si esto llega a oídos del gobernador nosotros nos lo ganaremos y os sacaremos de apuros ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones, y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Oh,